Los nombres de los planetas del sistema solar se derivan de la mitología griega y romana. Hace miles de años, los planetas fueron nombrados en honor a los dioses y diosas de estas antiguas culturas. Incluso los tres planetas más recientes, Urano, Neptuno y Plutón, recibieron nombres en honor a los dioses griegos y romanos. Cada planeta tiene un nombre que refleja las características de su homólogo mitológico, como el nombre de Mercurio que se refiere a Hermes, el mensajero entre los seres humanos y los dioses. Venus se llama así por la diosa de la belleza y el amor, y Marte es nombrado en honor al dios de la guerra.